Hola, mi nombre es Luz Romero Yáñez, me desempeño actualmente como presidenta de la Corporación Cultural y Educativa Vertiente, la cual fue creada por un grupo de personas, las cuales nos fuimos encontrando en la vida por distintos motivos ligados al trabajo comunitario, la educación alternativa, los estudios universitarios, en los movimientos sociales y políticos. Eh, creamos esta corporación cultural y educativa para dar eh, creación a un proyecto educativo alternativo, territorio educativo libre, en el cual ahora nos encontramos. Territorio Educativo Libre es el proyecto educativo de la Corporación Vertiente. En él acogemos a más de 30 niños, niñas y jóvenes de los 5 a los 18 años, quienes junto a sus familias han optado por no educarse en el sistema tradicional y apostar por una educación comunitaria, libre y amorosa. En Territorio Educativo Libre hay instancias educativas personalizadas, grupales y comunitarias, con tiempos para el estudio, para el juego, para el trabajo comunitario y para la organización. Pero por sobre todo, para que lo inesperado emerja y se aprenda del vivir con otros y otras en un ambiente preparado e intencionado para el bienestar y el aprendizaje. Es por eso que aspiramos a co-construir junto a la comunidad que estamos viviendo un ambiente preparado para el aprendizaje, la interacción social comunitaria y para el desarrollo de actividades culturales que fortalezcan la inclusión en el territorio en el que estamos ubicados, el sector de la Antena, la Florida y Ceres de la ciudad de la Serena. Hoy nos encontramos arrendando un terreno en el cual hemos ido poco a poco y con mucho esfuerzo y autogestión construyendo espacios y transformando su organización para hacerlo más bello y preparado para nuestros sueños. Y es para seguir con esta tarea que necesitamos de su ayuda. La autogestión y el trabajo comunitario. Nuestra intención es lograr vivir nuestros sueños trabajando codo a codo, corazón con corazón, con todas y todos quienes quieran ser parte de esta comunidad. Hemos trabajado arduamente en jornadas de jardinería, construcción de salas, muralismo, extensas reuniones pedagógicas y organizacionales, pero también en la organización de eventos culturales para generar recursos económicos, siempre con nuestro sello ético y procurando que sean espacios y tiempos familiares. Hemos avanzado en la construcción de una sala y en los arreglos básicos del territorio gracias a la autogestión y a la colaboración de muchos amigos y amigas, a quienes les agradecemos infinitamente. ¿Qué haremos con su aporte? Construiremos un nuevo salón para organizarlo en función de las necesidades de los niños y niñas de 12 a 14 años. También mejorar el cierre perimetral que se encuentra aún en un estado precario para aumentar la seguridad de nuestro espacio. Les invitamos a ser parte de este proyecto.